El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. El clamor de los pobres, el clamor de la tierra. Este es el tema de la última exhortación apostólica del Papa Francisco a los nueve países de la Amazonía, que bien se puede dirigir a los pueblos del hemisferio sur y por tanto de África. Y él presenta cuatro sueños. Un sueño social en el que aprendamos a respetar el protagonismo de las personas empobrecidas. Son los pobres, los pueblos empobrecidos, los que deben ser pioneros y protagonistas de su propio desarrollo, de su propia liberación, de superar esa pobreza. Por tanto, las empresas que explotan las riquezas y que explotan los bosques, deberían colaborar y escuchar a los verdaderos protagonistas de la región. El segundo sueño es el sueño cultural y él insiste en lo importante que es conocer y de valorar la cultura de los pueblos, la sabiduría tradicional de todos los pueblos, porque ahí aprendemos su valor comunitario, su valor ecológico y aprendemos a respetar eh, lo que hemos recibido. El tercer sueño es el sueño ecológico, eh, porque nuestra existencia, él dice, es cósmica, todo está interconectado para los pueblos tradicionales y todo es gratuito. Nos es dado para utilizarlo según la necesidad, sin abusar. Y el cuarto sueño es el eclesial o comunitario, institucional, en el que todas las personas participan en el desarrollo. Sobre todo la mujer y la mujer en estos pueblos tradicionales que ha estado marginada debe tomar parte integral, fundamental, no solamente en el desarrollo de la región, sino también en cuidar de la casa común. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.